Yo soy Carmen García Galera y yo, Pedro Alzada. Seremos vuestros profesores de la asignatura de investigación de audiencias durante este cuatrimestre. Como podréis ver en la guía docente, la asignatura trata de combinar la teoría con la práctica, de manera que al final tengáis una formación lo más completa posible sobre cómo se miden las audiencias de los medios de comunicación en la actualidad. La investigación de audiencias se está convirtiendo en uno de los pilares fundamentales para los medios de comunicación, para los anunciantes y para las empresas relacionadas con el ámbito comunicativo. Nadie toma decisiones sin saber qué puede hacer la audiencia. Como organizaciones inmersas en un mercado cada vez más competitivo, la búsqueda de audiencia y la fidelización de la misma se presentan como indispensables para la supervivencia del medio que ve en la publicidad que atrae dicha audiencia la respuesta económica a sus demandas financieras. De cara a esta asignatura, no hay que olvidar que estamos presenciando un tiempo de cambio en el ámbito digital que afecta plenamente a los medios de comunicación. El paso del medio analógico al digital tiene también sus consecuencias sobre la medición de audiencias y en este sentido vivimos un tiempo de convivencia y transición entre las fórmulas tradicionales y los nuevos planteamientos de medición de las audiencias. Así, por ejemplo, el periódico de Papel ve descender sus lectores mientras que el modelo online los incrementa paulatinamente. Otro cambio importante se produce en la televisión y la entrada a las plataformas de contenidos audiovisuales. Netflix, Amazon, HBO... Está cambiando nuestra forma de usar ...y de consumir medios. Investigar cómo se consumen esos medios resulta fundamental. Todo ello dibuja un panorama donde se hace necesario... ...combinar las fórmulas tradicionales de medición de las audiencias... ...con nuevos planteamientos más tecnológicos y complejos. La asignatura tiene dos partes claramente diferenciadas. La primera, impartida por mí, transmitirá al alumno... ...la importancia de la audiencia y su evolución... ...desde su conceptualización como tal. Los alumnos, además aprenderán algunas de las técnicas cualitativas y cuantitativas que se utilizan en los estudios de investigación de audiencias. En la segunda parte, que daré yo, centraremos la atención en las empresas que en España investigan la audiencia y aprenderemos algunas de las nociones clave, como puede ser cuota de pantalla o rating. Primero, y muy importante, hay una gran coordinación entre los dos profesores. Segundo, utilizaremos actividades en grupo para ir asentando los conocimientos teóricos. Además muy importante también, habrá dos pruebas teóricas donde el estudiante podrá demostrar lo aprendido durante el curso. Recordad que os iremos dejando material de estudio semanalmente en el aula virtual, así como lecturas recomendadas sobre el tema. Por último, os invitaremos a varias videoconferencias o videoclases a lo largo del curso. Para terminar, que sepáis que estaremos a vuestra disposición en el aula virtual, donde solemos responder diariamente a vuestros correos. Nada más. Muchas gracias y mucho ánimo para este curso.